Hola mis amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien Ya saben que eh, yo soy Emanuel González Y el día de hoy vamos a hablar sobre eh, una denuncia pública que hizo eh, el influencer Nicolás Arrieta Un chico colombiano, el cual eh, acaba de hablar sobre eh, Omega Pro Y yo voy a leer textualmente lo que dice... Eh, el tiempo de Colombia, lo cual voy, como les repito, voy a leer textualmente, no son palabras mías porque es algo que no me consta, pero eh, la información que dicen ellos que es información meramente informativa. Dice, no es la primera vez que Nicolás Arrieta, reconocido youtuber y creador de contenido, Bogotano utiliza su canal para exponer presuntos fraudes piramidales cometidos por marcas, quienes según él han utilizado a influenciadores para promover estos negocios. Este caso, en este caso Arrieta ha manifestado que la empresa Omega Pro, una compañía de marketing multinivel que busca incrementar el dinero de los usuarios que inviertan en su modelo con el paso paulatino del tiempo, Puede que sea una firma que esté estafando a sus usuarios. El influenciador, a mí me extraña mucho esta palabra, influenciador, pero realmente es muchísimo más fácil decir influencer. Señaló que conoció a la marca después de que varios de sus seguidores le enviaran preguntas sobre la empresa a través de su cuenta de Instagram. Pues esto siempre pasa con esta gente famosa, Pro promocionan pirámides, promocionan esquemas Ponzi y este tipo de cosas para luego salir llorando en los medios que le robaron mil y cincuenta mil millones de pesos, manifestó Arrieta. Si se mete en algo como Mega Pro debe tener en cuenta que estos negocios para captar dinero deben tener una licencia. Si no tienen una licencia pues definitivamente no son legales y por eso hay un delito que se llama captación ilegal de dinero. Son cosas riesgosas y peligrosas, concluyó él en su publicación. Cabe destacar que la superintendencia financiera le ordenó a la marca suspender de inmediato la promoción de los productos de la sociedad Omega Pro en el país. Asimismo, ordenó mediante la resolución 0469 del 18 de mayo del 2021, suspender la divulgación de la compañía a ocho personas naturales. De hecho, dieron los nombres de las ocho personas específicas. Uno de ellos, Maya, que se fue del país para seguir trabajando en Omega Pro. Mientras se esclarecen las acusaciones... De igual forma, la superfinanciera encontró que al poco tiempo de expedido el decreto, dos personas seguían promocionando este negocio. Y aquí podemos ver el video en el que Nicolás habla sobre esto. Una de las personas le, le, le hizo una pregunta. Vamos a escuchar el video. Este tipo de cosas... Y luego salen llorando en las medios que les robaron mil, 50 mil millones de pesos, que por favor que los ayuden. Si te metes en algo como Megapro, tienes que tener en cuenta que así como puede que ganes dinero, porque mucha gente dentro de estos negocios eh, poco legales, y <coughs> porque para captar dinero necesitas una licencia de, del gobierno colombiano, como la que tiene un banco. Si algo no tiene una licencia para captar dinero, pues no es legal punto por eso hay un delito que se llama captación ilegal de dinero correcto, eh, de hecho bueno, DMG, toda, nadie aprende entonces los famosos hacen publicidad estas cosas y luego salen llorando que perdieron su dinero si te metes a algo como esto tienes que meterte con dinero que, que, que, crea, que, que, no, que no creas que vas a tener a futuro o sea que puedes perder como meterlo en un casino, puede que ganes como puede que no ganes Así que bueno, eso es todo, son eh, cosas riesgosas y peligrosas, así que bueno, siempre hacen la misma, los veremos llorando, o de pronto no, no se sabe. <risa> eh, el pasado mes de marzo, Arrieta volvió a ser el foco de atención en redes sociales por denunciar a varios creadores de contenido, eh, que habrían estafado a más de 100 personas por medio de la plataforma King Power. La polémica se hizo viral luego de que se vinculara a Jefferson Cosio y su hermana Cynthia promocionando la presunta red de estafas. Otra vez otra gente estafada por una aplicación que se llama King Power. Otra vez promocionaron los influencers esta vaina. No importa quién se las promocione. Jefferson Cosio, Cynthia, estas Cosas están estafando a la gente a diestra y siniestra, afirmó Nicolás Arrieta. ¿Cuánta más, gente tienen que ¿Cuánta más gente tienen que estafar? Yo sé que es chévere que les paguen todo ese dinero, pero es más chévere que no tumben a la gente. Ok, esto es hablando de unos tipos que aquí, aquí hay otro video, vamos a ver. Otra vez otra gente estafada por una aplicación que se llamaba King Power, presuntamente... Otra vez promocionaron los influencers esta mierda. No importa quién se los promocione. Jefferson Cosio, Cintia, su mamá, su hermana, su tía. Jefferson Cosio era la, amigo de él, si no me equivoco. Dicho, estas vainas están estafando a la gente a diestra y siniestra. Eh, yo, yo aquí, yo hablé con Cintia Cosio. Le dije, oye, mira, están estafando a la gente. Mira, que, que supuestamente que el abogado de ellos había revisado y que si era real... Resulta que no, captó el dinero de más de 100 personas y ahora no responde. Esto no es nuevo, ellos siguen promocionando esto. Yo les dije, oigan, no promocionen más esta vaina, en serio. O sea, cada vez que promocionan estas vainas, roban a la gente eh, y no paran. Entonces, pues yo no soy quien para yo nada más le aconsejo a la gente. Porque de verdad que esto ya no es posible que sigan estafando presuntamente a la pobre gente. Y lo repito, lo digo y lo repito. O sea, está bien que ayudes a los animales, gracias, ¿no? Qué chévere que ayudes a los animales y a la gente, pero, pero tumbarle los ahorros a tus pobres seguidores, presuntamente, eso es muy triste, en serio, o sea, y de verdad, lo que les digo, tengo, conozco a esta gente, me cae bien, pero pues la verdad, esto, esto ya uno no se puede quedar callado con estas vainas y con la cantidad de estafas. Aquí les pongo los videos. En hispana, si quieren hacer platicas, si quieren generar ganancias, quédense hasta el final del video que esa información les va a servir demasiado. Si ustedes quieren generar dinero y generar ganancias, quédense hasta el final de este video que les va a interesar demasiado. ¡Eres aero! Aero! Muchachos, nosotros ya les habíamos hablado de Kim Power. Y hoy de nuevo les vamos a hablar de esta gran empresa. Les quiero presentar la plataforma Kim Power. Mujeres, hombres, seres humanos que están en el planeta Tierra. Si usted quiere empezar. A bueno, chicos, a jugar, aquí vemos ese video no largo, sí, este video. Se hace bastante largo, pero este video ya es hablando de Kim Power. Eh, Nicolás Arrieta ha estado denunciando todo este tipo de plataformas y parece que actualmente le toca el turno a Omega Pro. Eh, me parece excelentísimo. Me parece eh, muy, muy, muy, muy bien. Mientras más personas con. Que, te, que lleguen a más a más gente que tengan la capacidad de. Que tengan micrófono abierto y que lo escuchen muchísimo más personas. Como es el caso de Nicolás Arrieta, que tiene una base de seguidores bastante amplia. Y él está denunciando esto muchísimo mejor. Mientras más personas se hagan eco y estas personas sean puntos de atención. Díganse influencers, dígase cualquier otro ámbito. Que sean medianamente famosas o conocidas eh, todo esto ayuda a que esta empresa eh, caiga muchísimo más rápido o que por lo menos las personas que estaban a punto de entrar lo piensen dos veces antes de hacerlo eh, todo esto ayuda y justamente eh, aquí estoy yo aportando mi granito de arena dándole un poquito más de difusión a esta, a esta noticia que obviamente yo no soy el canal más grande tampoco soy el canal más pequeño pero todo lo que se haga para difundir este tipo de, de, de problemas, de situaciones, de estafas piramidales, de esquemas Ponzi, todo esto sirve. Eh, entonces muchachos, eso es todo lo que les quería contar en este video. Eh, muchas gracias a mis colaboradores del grupo de WhatsApp que son los que me envían constantemente información de, de este tipo. Mucha de la información que hago en mis videos de YouTube sale de ahí. Y quiero agradecerles a todos ellos. Eh, no digo su nombre porque realmente no sé si, si, si ellos qui quieren eh, que sepan sus nombres o quieren mantenerse en el anonimato. Pero pues eh, muchos de ustedes sabrán que yo trabajo, tengo deberes, tengo mi tienda virtual. Tengo muchas cosas en las que estoy trabajando y no tengo tiempo para estar investigando. Y mientras más personas hayan que me ayuden en, en, en recopilar información... Eh, todo esto funciona muchísimo mejor De hecho, si ustedes quieren hacerlo Pueden escribirme vía WhatsApp Al eh, 506 8973 9988 Es el número que sale Aquí en la pantallita Debajo de mi cámara Ahí lo pueden ver Bastante abajito Ahí está mi número de teléfono Entonces eh, No quiero gente infiltrada Omega pro. Entonces antes de meterlos a este grupo, prefiero que me envíen información relevante para yo constatar que realmente sean personas que quieran aportar y no personas que quieren eh, entrar a joder. Eh, eso es todo muchachos. Espero que este video les haya servido de algo y nos vemos hasta la próxima. Chao.